...cuando tenemos nosotros en, en nuestras comunidades niveles de contaminación tan altos... ...la norma recomendada hoy día, hablan de 40 microgramos por metro cúbico... ...de material particulado fino, el dos, famoso 2,5 que es el que genera esencialmente... ...la combustión a leña y que es una de las causas fundamentales del problema... ...de la contaminación que vive la ciudad de Coyhaique, 40, la ciudad de Coyhaique... ...ha llegado a tener 840 microgramos por metro cúbico, o sea roto, pero todas las barreras en materia de contaminación y no ha situado más como una de las ciudades más contaminadas de América. El año pasado, en promedio, anual, si uno suma las cifras, porque si bien es cierto nuestros episodios de contaminación se dan fundamentalmente en este periodo de invierno, particularmente desde el mes de marzo hasta el mes de agosto, dependiendo fundamentalmente del comportamiento del clima, eh, en, ...aún así todo, el promedio anual... ...el año pasado fueron 64 microgramos por metro cúbico... ...o sea, ¿qué significa? ...que todos los días del año estuvimos por sobre las normas... ...en materia de contaminación... ...y eso es un orgullo que evidentemente nosotros tenemos que enfrentar... ...en una región que tiene un sello absolutamente distinto... ...que una región prístina, una región con muchas potencialidades... ...una región aún que tiene muchas particularidades... ...de materia de resguardo ambiental... ...por eso la urgencia, porque además de este tema... Estamos hablando de que la ciudad más contaminada que es Coyhaique vive casi poco más de la mitad de la población del país, de la, perdón, de la, de la región de Aysén. Y adicionalmente incluso hemos estado nosotros requiriendo desde hace bastante tiempo que se realicen mediciones adicionales en otras localidades, particularmente en Cochrane, Aysén. Ya se habilitó un centro de mediciones en la ciudad de Puerto Aysén pero creemos que es una situación que fundamentalmente radica por el hecho de que hoy día lo que pasa es que durante prácticamente todo el año con el promedio anual, más con los episodios críticos de los periodos de invernal, aquí lo que estamos afectando es simple y la salud de la población y por tanto contraviniendo una exigencia y una norma fundamental que está contenida en la propia constitución. que el principal problema que nosotros enfrentamos con la contaminación tiene un sello de solución que está radicado en Energía, particularmente en el Ministerio de Energía. Y para eso, todas aquellas acciones que apunten a esa dirección creo que eh, nos parece razonable. Dentro de las 15 medidas está la exigencia que se le estableció, una reunión que tuvimos muchas veces con la Ministra de Energía, de incorporar durante el segundo semestre del presente año el rediseño de la ley que regula el mecanismo tarifario y de generación de los sistemas medianos como el caso particular de la región de Aizán. Este es un sistema de los pocos como pocos que hay en el país donde la misma empresa es la que genera, es la que transmite y es la que distribuye. Y por lo tanto, para lograr cambiar esta matriz necesitamos que la ley se, se modifique a objeto de que otros actores puedan participar. Tenemos proyectos interesantes en desarrollo incubados por el sector privado, en generación eólica, en generación solar, que están absolutamente esperando qué cosa que precisamente se cambie esa ley. Cuando cambiemos la ley, se van a poder incorporar ¿verdad? otros generadores a este problema que nosotros tenemos. Estas 15 medidas, hay algunas que mantienen la lógica del, del, del programa del plan de descontaminación original en materia de cambio de calefactores, mejoramiento de, de leña, y aislación térmica. De hecho, incluso más. Este año se acaban de aprobar Normalmente se hacían 300 programas de aislación térmica o mejoramiento de aislación térmica en la región, 300. Hoy día se están prácticamente multiplicando por tres. Hay una tremenda meta anual en materia de mejoramiento de esos niveles. En cambio calefactores, se ha asignado una cantidad tres veces más para eh, masificar el cambio de calefactores. La ciudad de Coyhaique tiene unos 24.000 eh, hogares se estaban cambiando 300 artefactos por año. Este año deberían cambiarse alrededor de otros 3.000 artefactos más. Por lo tanto, aquí hay que ir sumando todos estos factores porque en definitiva lo que nosotros debemos provender eh, es efectivamente hacer un cambio sustantivo. Primero, la, la, la leña puede no ser mala. ...en la medida que la leña tenga reducciones significativas de la humedad... ...se va a generar un tipo de combustión que no va a generar los problemas que hoy día produce... ...por lo tanto muchos actores de nuestra región... ...tradicionalmente que usan la leña lo van a ir haciendo... ...lo que pasa es que habrá que enfatizar el mejoramiento de la calidad... ...y lo segundo, hoy día se están incentivando el uso de otro tipo de artefactos... ...con otro suministro, con pellets, con electricidad, con petróleo... ...y que la gente voluntariamente hoy día en este cambio que se está planteando hoy día... ...voluntariamente pueda acceder a uno de ellos... Qual è il problema che abbiamo noi? È un problema a costo. ...que evidentemente el combustible más barato es la leña... ...y para acceder a cualquier otro necesitamos necesaria, necesariamente ver... ...qué pasa con aquellos sectores más vulnerables de la población... ...hoy día un metro de leña en Coyhaique está entre 25 y 30 mil pesos... Eh, ...no todas las personas pueden acceder a este tema... ...y muchos obviamente resuelven el problema de calefacción... ...usando cualquier insumo, cualquier elemento... ...y evidentemente que en esos sectores más vulnerables... ...tenemos que tener una visión también social... ...de cómo apoyamos a esas familias que por lo más probablemente... deben ser los más afectados... Eh, evidentemente tenemos ahí un acuerdo de que impulsar.